Yo, yo. yo pienso en ti primero, luego hablo sincero, digo que te quiero siempre bajo cero Vi mi cielo en tu sendero, mis recuerdos se perdieron y si vivimos y no morimos Quien te dijo es un acertijo, por quién sales a pelar otro día Si no hay respuesta ya la encontraría, sos de mi crew con las mejores rimas ¿Quién te dijo que eso no dolería y si mañana no estoy, ya sabes sigue Sabes I Estoy bien al despertar, que ya te vi, sueles brillar Voy a admirar esta vista de la ciudad e imaginarte Recordarte sin mirarte o tocarte, hacerte arte Desde antes de escucharte, te enteraste que vas a volar Voy a despegar, voy a soltar, romper la cuerda que me detendrá Sin escapar, sin mirar atrás, porque soy capaz, hijo de eso y más linda de Saturno, en el beat es mi turno ni y este turbo es lo que siempre tuvo para rapear duro y lo puro, y si algo es seguro es que como él ninguno...